Razonamiento mío muy particular, no puede, y puede ser que no tenga la razón. Y eh, para mí no tengo la, la verdad absoluta en este caso, pero he pensado y esa vorágine que hay de las pruebas: que las pruebas, las pruebas, las pruebas, las pruebas. Todo el mundo agonizando y hablando de las pruebas, de las pruebas, de las pruebas, y viendo cómo estas pruebas para determinación si tiene o no el coronavirus. Por su falso positivo y por su falso negativo, que son inmensos, que, que aparecen en, en, la, en el... Que si uno se llevaría solamente los resultados de las pruebas, muchos pacientes se quedarían sin diagnóstico, muchos pacientes se quedarían sin tratamiento. La medicina eh, moderna y la medicina eh, que yo le enseñé a mis alumnos por mucho tiempo en semiología médica, decía que los... Que los eh, los medios diagnósticos nunca iban a, a sobrepasar lo que es la historia clínica del paciente, el 90% del diagnóstico lo daba eso ahora bien, en este caso yo estoy viendo y no sé si tengo la razón la gente tiene la necesidad de saber que tiene coronavirus pero el, el, tú decirle a una gente que tiene o no coronavirus, no está garantizando su salud lo que, está garantizando la salud, lo que está garantizando que ese individuo pueda rebasar ese problema cuando ya es grave, Víctor, es un ventilador. Nosotros tenemos ya casi ocho meses en este problema y el mundo tiene casi un año en este problema. Y vemos que los pacientes que, que, que se agravan, los pacientes que llegan a las clínicas y parte de ellos su gran mayoría mayoría terminan en la UCI no se mueren porque saben que tienen coronavirus ah yo te, y me hicieron la prueba y ya me curaron me hicieron la prueba y ya yo estoy bien me hicieron la prueba y entonces tú dices pero el, el clínico el médico el especialista dice mira radiografía tomografía historia clínica ese paciente tiene COVID yo lo que necesito es que cuando él se cuando él se avise cuando él eh, comienza a tener problemas y comienza a ser problemas severos, lo que yo necesito un, es un ventilador. ¿Tú crees que con el gasto grande que se han hecho en, en, en organizar tantas pruebas y aún así son, son insuficientes? Con la mitad de lo que se ha utilizado y lo, y lo, y lo que se ha donado, lo político, lo que se ha, si hubiesen comprado 400 o 500 ventiladores, no se hubiesen salvado más personas que hacer que decirle y gastar 500, 200 dólares en una prueba y decirle mire usted tiene coronavirus, ya usted está salvo, ya usted tiene coronavirus. Mire, su prueba dice que tiene coronavirus. O sea, es necesario saber y las pruebas son necesarias, pero para yo agotar un gran cantidad de recursos inmenso en esto, lo lo utilizo es lo que me está matando el paciente. ¿Qué es lo que me está matando el paciente? La falta de aire, el paciente que no se va a complicar, se queda en su casa, se queda en Huiza, el paciente que va a su casa, ese no se va a complicar. Y ese, y ese que tú le digas que tenga, eh, que tiene coronavirus, no, no lo va, no va a modificar. Pero todos todo estos recursos que se están gastando inmensos, sin embargo, no se está gastando, no se está utilizando en lo que verdaderamente actualmente está matando al paciente. Hasta que no haya un, una. una, una una vacuna de esto, no hay tratamiento específico no más que la ventilación y darle el aire y el soporte para que el organismo de una forma u otra crea sus propios anticuerpos, pero tú pero tiene, necesita tiempo y necesita vida. Si el individuo se muere, no hay forma de hacer anticuerpos y eso lo hace porque no puede respirar, porque no puedes respirar solo, vito yo no sé si estoy equivocado, pero es un razonamiento lógico. Hemos, ganado, hemos gastado inmensidades, millones de pesos en pruebas. Sin embargo, no hemos comprado 500 ventiladores. No hemos comprado mil ventiladores, que son los que están matando a la gente. O la gente que está en su casa se está muriendo. La gente que está en huisa se está muriendo sin ventilador. No, es el, que te, es el que necesita un ventilador en emergencia, que se muere por falta de un ventilador. Ocho meses un un, una, una, un país que, que, vive, que vive de la de, y, y, y, y alberga grandes tecnologías, radiocomunicación, que yo cuando, sin embargo, me va a decir a mí que un país como nosotros no puede comprar ventilador o no puede fabricar ventilador. O me, o me, o me equivoco los que están en en esta en, en esto también. Si la gente se muere por, o se muere o se salva porque le digan que tiene COVID. ¡No! se muere porque no puede respirar, se muere porque no existe un ventilador cerca ni un ventilador a tiempo. Entonces, gastamos, gastamos inmensa fortuna. Yo no digo con esto, no digo con esto, no digo con esto que las pruebas no son necesarias para confirmar y darle seguimiento a los pacientes. Pero se está gastando muchos recursos, sin embargo, no se compra un ventilador. Tú has oído, tú has oído una noticia a, eh, eh, la el, el salud pública le dona 10 ventiladores al materno que que ha, ha despellejado de, de en, en, en salvar vida le ha donado le ha donado 20 ventiladores al siglo 21 que se ha despellejado eh, salvando vida le ha, le ha traído 10 ventiladores 15 ventiladores al, al, al, al regional de San, de San Francisco No. ¿Se lo ha llevado a La Vega? No. Entonces, con que tú me tengas dos mil, tres mil, cuatro mil, setecientos mil pruebas y me diga a la gente que tiene ventiladores, que tiene que COVID, eh, no, se va a salvar. Se va a morir porque no hay un ventilador. ¿Cuántos ventiladores ha comprado el Estado en ocho meses? Víctor. O me equivoco. ¿De qué muere bueno. la gente? Mira, vamos, vamos a sumarle eso, serio, que tú dices que no sabes si estás equivocado, yo creo que para nada tú estás equivocado, esa es la realidad de lo que tú estás diciendo. Esta mañana, serio, yo veía una intervención en un medio de comunicación del doctor Pedro Ureña, que es cardiólogo, y yo creo que mientras lleguen los ventiladores, como tú decías, tú has visto que lo han adquirido, lo han comprado, vamos a asumir, Sergio, de que los ventiladores a nivel internacional... No, es, no haya por las razones que está viviendo el mundo, pero como tú dices aquí tenemos nosotros Hoy parques sociales, en en el Franca, mundo. Que, y tenemos yo creo la capacidad, la capacidad eh, técnica para, para fabricarlo de alguna manera, yo creo que tú tienes toda la razón, pero otra situación mientras llegan los ventiladores primero llega la voluntad, porque también se te va a decir algo no hay voluntad y si no hay voluntad no se van a fabricar ni a adquirir los ventiladores, y él decía que una de las medidas, y reitero lo que han dicho también, que lo único que al momento, y nosotros lo hemos dicho aquí también, que puede prevenir de alguna manera el COVID, son tres cosas solamente, porque no hay vacuna, que se hayan probado de manera científica. Exactamente, entonces, él decía, lo primero es la mascarilla, el distanciamiento social y la higienización, el lavado de manos, son esas tres acciones que Económica. existen que existen que pudieran detener el contagio del COVID-19. Y él planteaba, si, bueno, así nos la preguntaba, doctor, ¿qué usted cree si fuese usted mañana que le, la responsabilidad tomar medidas? Dice, bueno, dos semanas en, en un cierre total de este país, a todo, dos semanas para posteriormente comenzar, entonces una vez es y comenzar a pasar de una fase a otra dos regiones, comenzar a evaluar qué, tan, qué tanto ha sido el contagio para entonces poder tener un control absoluto de esta situación. Mientras no se haga eso, mira, va visto, a vamos a continuar mira, en la situación Nagua. República Dominicana. Ahora por ser, el numerito, Nagua, está, la Vega y Santiago de Vineta cerrada, 24. Horas. Sí, por el plan del país y que posteriormente se haga esa oración por regiones. Por regiones, él planteaba, oye, otros países lo han hecho con tal vez menos capacidad que el nuestro serio, y mencionaba Ecuador Chile, es una serie de, de países que lo han hecho y le han dado buenos resultados Entonces, eso es lo que tenemos que imitar quienes han hecho acciones y que han dado resultados de, si no hacemos eso, vamos a seguir serios ante esta situación de todos los días cientos y cientos y cientos de personas contagiadas y contagiando a los demás de manera que de alguna manera tienen nuestras autoridades que escuchar, Sergio, quienes saben de esto, mientras nos hagamos de sordo y no escuchar esas propuestas, vamos a seguir en esta situación. Porque lo primero que tiene que haber, Sergio, en lo que sea es voluntad de hacer las cosas. Si no, vamos a seguir ante esta situación. Vamos, Sergio, a una brevísima pausa y al regreso vamos a compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy, la parte final de de este contacto diario pues ya la pesada de fin de semana viernes.